Existen siete tipos de plásticos, y para poder diferenciarlos, debemos notar una inscripción especial en cada uno de estos materiales. Esta inscripción, representada por un triángulo formado por tres flechas en un ciclo sin fin, se llama Triángulo de Moedios, y dentro, en su centro, tiene escrito un número del 1 al 7, representando estos siete distintos tipos de plástico. El plástico número 1 es el PET. P -E -T. Palabra que significa polietileno tereftalato Y esto es una resina Pero... ¿Qué es una resina? Una resina plástica es un tipo de polímero sintético ¿Un poli... qué? Bueno, toda la materia que podemos observar a nuestro alrededor está hecha de partículas Hay partículas muy pequeñas llamadas partículas subatómicas la unión de estas partículas subatómicas puede generar algo que conocemos como átomos. A su vez, la unión de átomos puede formar lo que llamamos moléculas. Entre los tipos de moléculas tenemos a los monómeros, moléculas pequeñas y livianas que al ser combinadas con decenas, cientos, miles o millones de monómeros se transforman en polímeros. Los polímeros pueden tener su origen de forma natural, sin injerencia de la humanidad o bien en forma sintética, o sea, hechos a partir de métodos artificiales creados por los humanos. Los plásticos están hechos a partir de polímeros sintéticos, o sea, un montón de monómeros unidos por métodos artificiales. Existen muchos tipos de polímeros sintéticos, entre ellos las resinas plásticas, que son obtenidas a partir de la refinación del petróleo. Y volviendo a lo que dejamos pendiente, el PET o polietileno tereftalato, que es la primera de estas siete resinas plásticas, tiene propiedades que le confieren transparencia, flexibilidad y resistencia a los golpes. Esto le permite ser utilizado para hacer botellas para agua, para gaseosa, para aceite y vinos y también para hacer envases farmacéuticos, cuerdas, alfombras, rafias y otras fibras. El plástico número 2 es el HDPE, polietileno de alta densidad. HDPE es la sigla inglesa para High Density Polyethylene, que en español significa polietileno de alta densidad. El polietileno es la resina más simple de todas, y dependiendo de qué tan juntas estén sus moléculas unas de otras, la densidad del material cambiará, mientras más juntas, más densas. En el caso del HDPE, las moléculas están muy juntas, lo que le confiere una altísima resistencia a los objetos producidos con estas resinas. Ejemplos de estos son las tuberías, los contenedores de residuos, recubrimiento para cables, bañeras y algunos envases de detergentes y alimentos. El plástico número 3 es el PVC, Polivinil Cloruro. Tal como puedes denotar en su nombre, es una resina que contiene cloro y que por lo tanto debe disponerse de forma adecuada. Esto debido a que al quemarlo libera gases tóxicos que contienen este elemento. ¡Nunca lo quemes! El PVC lo podemos encontrar en las canalizaciones de energía eléctrica y tuberías para el transporte de agua. También podrás encontrar este material en cubiertas y cascos de artículos tecnológicos y papeles murales decorativos. El plástico número 4 es el LDPE, polietileno de baja densidad. El LDPE es la sigla inglesa para Low Density Polyethylene, que en español significa polietileno de baja densidad. Al igual que el HDPE, el LDPE está compuesto por la resina del polietileno, pero en menor cantidad, o sea, menos moléculas en un mismo espacio. Como es menos denso, el LDPE constituye materiales como bolsas de aseo o acarreo, ...film para envases de alimentos y la mayoría de los plásticos de un solo uso. El plástico número 5 es el PP, polipropileno. El polipropileno corresponde a todos esos plásticos con alta resistencia al impacto, a las rasgaduras y a las altas temperaturas. Se utiliza mucho para el sellado y transporte de alimentos. Verás mucho de este tipo de plásticos en envases de golosinas y alimentos no perecibles... Además de encontrarlo en cuerdas, rafias industriales y en laminado de muebles, el plástico número 6 es el PS, poliestireno. El poliestireno lo podrás encontrar en el plumavit y en envases de lácteos y otros alimentos perecibles. Sus propiedades físicas le permiten aislar de forma eficiente el calor y conservar pesos muy livianos independientes de su tamaño y su volumen. Los plásticos con inscripción 7 o sin inscripción se refieren a los otros plásticos. Finalmente, los otros plásticos corresponden a la combinación de dos o más resinas plásticas y otros compuestos en el mismo material o producto. Por ejemplo, el tetrapac puede considerarse otros plásticos debido a que su composición tiene un film de polietileno de baja densidad, cartón y aluminio. También puedes identificar los otros plásticos cuando encuentres un envase sin el triángulo con numeración. La contaminación por plástico en el mediano plazo se convertirá en un problema de salud pública. ¿Has escuchado sobre los microplásticos? En los últimos años, se han publicado varios estudios que nos muestran una creciente bioacumulación de microplásticos. Pero, ¿qué es la bioacumulación? Pues se refiere a la acumulación, valga la redundancia, de sustancias, compuestos químicos o partículas en la cadena trófica. Los plásticos, al igual que otro tipo de materiales, se degradan. Sin embargo, su tiempo de degradación es muy amplio, alrededor de siglos. Eso quiere decir de que sus moléculas van a persistir en el medio ambiente durante mucho tiempo sin embargo, a pesar de que los plásticos se degradarán en algún momento en ese intervalo de tiempo se van volviendo cada vez más pequeños hasta alcanzar un tamaño microscópico. Al alcanzar un tamaño microscópico, estos microplásticos son más susceptibles de ser consumidos por los animales o de adherirse de forma muy sencilla a la capa de los vegetales. Y debido a que la humanidad consume tanto animales como plantas, todos esos microplásticos que se adhieren a estos tejidos animales y vegetales también van a parar hacia nuestro organismo. ¿Cómo podemos evitar de que este daño se magnifique? Pues tenemos tres opciones. En primera instancia, prevengamos la generación de residuos plásticos. ¿Y de qué forma? Pues cambiando nuestros hábitos de consumo. Si en un principio dejamos de comprar materiales plásticos o disminuimos su consumo, ya estaremos evitando de partida cualquier generación de residuos plásticos cuando dejemos de ocupar estos materiales que adquirimos en un principio. En segunda instancia, si no nos fue posible evitar la compra o adquisición de materiales plásticos y encontrar una alternativa que reemplace su función, entonces dispongamos estos residuos de forma correcta. Para ello, separa en el origen y deposita los materiales plásticos, según su procedencia, en los puntos limpios que están asignados en cada una de las ciudades en la modernidad. En tercera y última instancia, participemos de la gestión de residuos en nuestras ciudades y nuestros pueblos. Nuestra opinión importa y la forma más eficiente de poder propulsar políticas asociadas al medio ambiente es por medio también de la organización vecinal. Apoya a tus recicladores de base, apoya las políticas públicas en gestión de residuos de tu comunidad y finalmente, infórmate, capacítate y actúa. Oye, muchas gracias por llegar al final de este video. Como último favor te pido que por favor te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita para que te notifique en caso de que saque videos nuevos y que también me puedas seguir en las redes sociales debido a que de repente también saco una que otra información sobre medio ambiente y sustentabilidad. Que tengas un buen día.